este arranque que ha tenido un poquitico arriba, un poquitico abajo ¿se puede estabilizar? ¿qué puede pasar el problema? Sí, sí, sí, claro que sí hemos, eh, creo que hemos comenzado un poquito lento eh, con, nuestro, con nuestro bateo de manera especial eh, y cuando hemos también bateado en algunos partidos pues nuestro picheo relevo pues, no ha hecho el trabajo pero son cosas que pasan yo creo que ya nosotros en el último partido pues dimos muestra de que estamos cambiando eh, tanto el picheo como el bateo, de manera ahí especial, pues ya se ve completamente diferente. en la paralela estuvo jugando Marco Hernández y Michael de León. ¿Cuándo estarían listos para entrar en los profesionales? Eh, Michael ya está listo, está con el equipo. Eh, Marco entra ya el lunes, eh, ya entra para roster, eh, al igual que Mondesi también. Eh, esos son dos jugadores de posición nuevos que nosotros vamos a tener. Y el lunes también nos llega un nuevo lanzador importado Que es Mike Cook eh, Quien estuvo lanzando con el equipo de los Diamondbacks A nivel de AAA y de Grandes Ligas O sea que vamos a seguir reforzando nuestro, nuestro staff de Picheo. Aparte de que entra Michael, Michael Cleto eh, Y entra Juan, Juan Jaime Y también entra Smerling Caridad son tres lanzadores eh, que van a entrar listos para lanzar eh, ya la semana que viene y Matt Cook que estará tirando un par, de, un par de bullpen y estará listo después de una semana. ¿A ¿Quién estará sustituyendo Cook en la lista de los la... refuerzos? No lo no lo no lo sabemos todavía pero en su momento verdad vamos a tomar la decisión. Sí, Whistler viene para tirar alrededor de unas 40 entradas, o sea que estará estará por un buen tiempo. ¿No es secreto que el bullpen ha sido el principal problema del equipo? Uno como equipo, cuando uno tiene la calidad de los brazos que tiene, ¿sí ¿qué puede hacer para corregir esas cosas? ¿O sencillamente uno deja que las cosas fluyan y tome su nivel? Sí, yo creo que lo que hay que dejar, tú sabes, estamos, estamos temprano y si tú te pones a ver donde hemos fallado en, en, en uno o dos entradas, en los, en, los, en los partidos donde hemos, donde, bueno, donde hemos perdido, eh, con excepción de un solo partido, que, que, no, que nos batearon libremente, eh, pues ha sido en una o dos entradas solamente. Eh, por eso te digo, nosotros estamos reforzándonos, ahí va a entrar Cleto, Caridad y Juan Jaime. Que lo vamos a tener listo para lanzar en la semana que viene. Con relación al esta temporada, ya hay una bueno, Ferneri ya se encuentra con nosotros, practicó, practicó hoy con el equipo. Eh, todo va a depender. Ahora va a ser un poquito más fácil, mucho mejor para nosotros, porque no entra, no entra Marco Hernández, y sino entra Adalberto Mondesí. No, no, no, no, fue un pequeño error en la computadora que oh, ya estaban hechos, eh, eh, eh, ya, ya teníamos el nombre de él dentro de parte del roster y se fue, fue un error de computadora. Su, su eh, claro. Al principio de la temporada tenía, había un plan un plan médico con él De jugarlos un, un par de partidos, uno libre, un par de partidos, uno libre Le tocó libre en, en Santiago Y entonces hoy el lanzador es zurdo Y yo creo que el dirigente pues después de también haber ganado pues Va a utilizar más o menos un, un, un line con algunos bateadores derechos Está temprano todavía el torneo, pero se ¿ha habido alguna, alguna eh, reunión especial con el dirigente Pat Nosotros nos reunimos todos los días con él. Eh, siempre, después de juego, hablamos, conversamos. Tú sabes que estamos temprano, él eh, aunque él tiene mucha experiencia en lo que es el invierno. Eh, pero eh, como es su primer año aquí en la liga, uno, uno conversa con él, pero... Pero nada, o sea, pero nada del otro mundo que no sea, de, que nos estamos dando cuenta en las condiciones que está cada jugador. Sí, nosotros fuimos, Fernando y yo fuimos a, a la casa de Eric, que estuvimos con él, lo visitamos. Y él está positivo para cuándo exactamente, no te podemos decir el día, pero él está positivo preguntando por todos los jugadores y conoce a prácticamente a todos, los, todos los muchachos que están aquí en el roster.